Muy buenas amigas y amigos en el día de hoy vamos a ver un tema nuevo y volvemos a la pizarra que acá estamos con la pizarra que vimos en el video número número 5 Y vamos a ver hoy pentagrama, vamos a pegar un salto cuantitativo y cualitativo al respecto de lo que estábamos viendo y ya vamos a meternos en el pentagrama y todo lo que significa esto, que verán que no es tan difícil como parece vamos a agarrar acá un marcador y supongamos acá estamos, esto es un piano no y estos somos nosotros acá sentados eh, justo en el medio. Y habíamos visto los grupos de tres negras y dos negras. Entonces, vamos a ver que acá tenemos tres negras justo en el centro del cuerpo. Un poquito corrido para acá, un poquito corrido para allá. Acá tenemos otro grupo de tres negras. Y acá tenemos otro grupo de tres negras. Después sigue sí, los grupos de tres negras. ¿no? entonces eh, qué vamos a hacer con esto dejo este dibujito acá esto es un piano porque eh, aprendí una cosa con este programa esto es un piano miren miren qué bien que, que, que, miren qué bien que escribo y este yo vamos a ponerle entonces acá tenemos el piano que no parece un piano. Vamos a hacer una línea acá. Oh, oh, bueno, oh, ahí eh, entonces, este dibujito lo vamos a dejar para después porque así voy explicando. Acá vemos lo que se llama pentagrama. ¿Por qué se llama pentagrama? Porque tiene cinco líneas. Entonces, con esto, uno ya puede agarrar y decir, eh, pongo una notita por acá una notita por acá, y qué nota será esa? En realidad es un punto entre dos líneas del pentagrama, esa nota no significa nada. Mientras el pentagrama no tenga una clave, y que es lo que siempre vemos al principio del pentagrama, que es lo que le va a dar nombre a las notas. Si no hay una clave acá, al principio, esto, esta nota no tiene ningún nombre. No es ninguna nota del piano, no es ninguna nota de ningún instrumento. Entonces es necesario de que la clave le dé nombre a las líneas y a los espacios. Si no hay una clave, esta nota no significa nada. Este punto acá no significa nada. Entonces qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una clave. Vamos a dibujar una clave. Estuve practicando toda la semana esto, ¿eh? Miren, qué linda clave de sol. Y la clave de sol le da nombre a, la, a las notas hacia el agudo en el piano. O sea, de acá de la mitad del piano. No, estoy voy a confundir a la gente porque no es ahí. Desde el centro del piano hacia allá es clave de sol. Se utiliza la clave de sol. Y del otro lado del piano, que es lo que siempre vamos a ver en partituras de piano, es lo que se llama... A ver bueno, me sale esta. Esta no la practiqué. ¿eh? Ahí está. Una clave de fa. Entonces acá tenemos la clave de FA, que lleva dos puntitos. Los dos puntitos rodean a la línea a la cual lleva el nombre de la clave, ¿no? Esto es clave de FA, entonces estos dos puntitos van a rodear la línea que se llama FA. Y la clave de SOL, antiguamente, porque había varias claves de SOL en diferentes posiciones, también tenía dos puntitos, estos dos puntitos pasaron a desuso y solamente queda la clave de sol sin los dos puntitos. Y esto sería un sol. Eh, esto, bueno, para empezar así, como estamos empezando ahora, esto te lleva un corchete así, una llave que, esto dice que ambos pentagramas eh, van juntos, ¿sí? Entonces, Acá tenemos clave de sol, clave de fa, y esto le va a dar nombre a las notas. Ahora bien, eh, uno dice, ¿y qué hacemos con esto? Pero estábamos viendo ritmos, era bastante fácil lo que estabas trayendo el video pasado, y ahora me pasas a clave de sol, clave de fa, una llave, dos pentagramas, eh, estamos todos locos. No. Van a ver que esto es fácil, no pienso decir nombres de notas. Sí, vamos a ubicar los grupos estos de tres negras que estábamos viendo. Estos grupos de tres negras. Los vamos a ubicar en el pentagrama. Para que uno se acostumbre ya a ver de qué se trata esto. Entonces vamos a poner... Acá vamos a poner. Tres notas, tres notas acá, chin, chin, chin, tres notas, vamos a hacer que esto sea negras, por ejemplo, vamos a ponerle acá tres cuartos, que esto ya sí lo vimos, todo esto lo vimos. Recuerden que esos dos puntos no van, lo que pasa es que mi, mi borrador es un poco grande. Si borro eso, borro medio pizarrón. Entonces, acá tenemos... Tres notas que van a llevar... Este signo... Ten... La almohadilla del teléfono... Y... Va por delante de la nota, ¿sí? Bueno. Acá tenemos un grupo de tres teclas negras que es justo la que está acá en el.. ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Voy a tener que borrarla acá y voy a hacer bien ese pizarrón, ese piano horrible que había hecho. Bueno, bueno ahí me salió un poco más derecho. Entonces vamos a poner las tres notitas negras acá. Las tres notitas negras acá. Hay más grupos de tres negras. Pero yo voy a trabajar con los que uno ve justo en el centro donde uno se sienta. Este es el centro del piano. Y uno va a tener acá un grupo de... Que lo voy a hacer con otro marcador. Este grupo de tres negras... Que está justo al frente de uno, sí, o sea, uno no tiene que cruzar la mano hacia allá de tal manera que es, estuviera tocando con la mano derecha lo que podría tocar con la izquierda. Tampoco es el grupo de tres negras que, si uno cruza la mano izquierda, eh, estaría tocando lo que podría tocar la derecha. Si no, el grupo de tres negras que se podría tocar con ambas manos cómodamente sin estar cruzando mucho las manos entonces este grupo de tres negras es este grupo de tres negras que vemos acá si sí, se ubican acá el pentagrama es un es como un GPS y dice exactamente en qué nota este ¿Qué nota del piano está ubicado en el pentagrama? Es único. Este, esta nota, que no le voy a, voy, a, no voy a decir el nombre de la nota, esta nota acá, en este espacio entre la primera y segunda línea, con este cosito, eh, este, la almohadilla, significa o el asterisco, que en realidad se llama asterisco, eh, el, el asterisco significa que vamos a tocar tecla negra no siempre pero en este caso este es el grupo de tres teclas negras que vamos a tener en el centro del piano ¿sí? entonces acá vemos este grupo de teclas negras es este grupo de teclas negras. Y presten atención en dónde está porque vamos a jugar mucho con este con esto a partir de ahora. Epa, ¿Por qué no me deja? Ah, cierto, tengo que De, de, de aquí tontito estoy, estoy. tontito. Bueno, esto era una línea de compás. Vamos a, a dibujar otras. Otras teclas negras. Otro grupo de teclas negras. Y lo voy a poner con otro colorcito. Eh, voy a explicar una cosa que no lo había explicado antes. La aplica, el palito, se puede escribir para arriba o para abajo, da igual, eh, es lo mismo, es por una cuestión de, de visión. Acá lo dibujé, lo tenía que haber dibujado para abajo. Eh, el palito siempre apunta a quedar adentro del pentagrama. ¿sí? Es eh, por una cuestión visual, porque si ponemos una nota acá arriba con el palito para arriba, eh, queda incómodo a la vista. O sea, eso no tiene mucho. No tiene mucha ciencia. Ahí está. Lo vamos a dibujar para abajo. No me voy a poner este. Para ¿De qué lado va la plica? Esto es como una norma general, Va, si va para arriba va del lado derecho de la, del redondel, si va para abajo va del lado izquierdo. Eso es una norma general, pero Beethoven los escribía al revés, así que no le vamos a discutir a, a Ludwig eh, para dónde se escriben las plicas. No? Eh, ya... este. Ha demostrado ser un excelente músico compositor y ha dejado para la humanidad un montón de obras como para decirle hey, no están malas plicas, Ludwig. Y volvemos a poner lo mismo. Otro grupo de tres teclas negras. Y acá los vamos a redondear con rojo. Este grupo de teclas negras que está inmediatamente hacia la izquierda del primer grupo que vimos, o sea, acá tenemos un grupo de tres teclas negras, vamos a tener un grupo de dos teclas negras, y el primer grupo de tres que sigue es este grupo que vemos acá. Y luego, este grupo que está acá arriba, lo vamos a escribir acá. Ya casi hay que poner las picas para abajo porque si no es Y entonces vamos ahora Prometo que este video no va a ser tan largo como fue el aquel video número 5 en donde me pasé 32 minutos explicando algo <risa> hoy voy a hacer un resumen porque la verdad que no no voy a decir mucho más que lo que están viendo oh, qué mal esta línea, Dios mío me está jugando mal una mala pasada mi pulso con el telado. Bien, y este grupo que lo vamos a poner con y se toca con la mano derecha, o sea, de tal manera que es el que nos queda más hacia la derecha y por fuera del cuerpo, que nos va a quedar el brazo eh, puesto al costado del cuerpo, y es el grupo de tres negras, acá va a haber dos negras, y un grupo de dos negras y acá va a haber otro grupo de tres este grupo, si ¿Sí? como verán, los tres grupos que los ponemos a escribir en un pentagrama fácilmente se darán cuenta que si es un mismo grupo de tres negras, son las mismas notas, por lo tanto. Estos tres grupos escritos en el pentagrama son las mismas notas y se van a llamar exactamente igual. Nada más que lo que varía es la posición en el piano en donde es que vamos a tocar. Sí. Eh, por eso el pentagrama ah, parece muy muy difícil cuando uno empieza y dice, oh no, pero es muy difícil, ¿cómo sabemos dónde están las notas? Eh? No es tan difícil en ese, en ese sentido las notas se, se repiten a lo largo de todo el pentagrama muchos eh, empezarían con tecla blanca pero yo preferiría que si ya estábamos en tecla negra y jugando en teclas negras sigamos en teclas negras después vamos a pasar a las blancas y va a ser todo bastante más fácil ahora sí nos vamos a lo nuestro que es eh, lo importante Teníamos acá, el grupo azul, que es este, es el que nos queda en el centro del cuerpo. Nosotros somos esto, tenemos la cabeza un poco aplanada, hemos tenido un accidente. Y acá le podríamos poner la nariz y las orejas. ¿no? El pobre, el pobre, no tenía brazos. este Entonces, acá ten, tiene un bracito y acá tiene otro bracito. <coughs> el que nos queda en el centro del cuerpo, más o menos en el centro del cuerpo, siempre nos, nos puede quedar en el, justo en el centro, un poco más hacia el lado derecho, casi siempre, si uno está sentado perfectamente en el centro del piano, nos va a quedar un poquitín para el lado derecho, pero no va a llegar al brazo. Cuando uno ubique la mano, va, la va a tener en el frente del cuerpo la mano. <coughs> Y este es el grupo de tres negras que son precisamente estas. El grupo rojo lo vamos a tocar con la izquierda porque si ponemos la mano de manera eh, perpendicular al piano, paralela al cuerpo, o sea, así, acá tenemos, ding, ding, este es el bracito de, del pianista, nos va a quedar justo eh, paralelo al piano no corrida para allá no, sí, para acá Uop. no tenemos que abrir el brazo nos va a quedar el, bra el brazo prácticamente pegado al cuerpo, pero paralelo y perfectamente perpendicular al piano y del otro lado va a pasar lo mismo vamos a tener el bracito así y vamos a tener el grupo de tres y serán estas tres eh, blancas como verán, esta línea que había puesto acá en un principio, en el pentagrama de clave de sol, si uno va hacia la derecha, las notas van hacia arriba. O sea, teníamos este en el centro y estas tres las teníamos más arriba. Y en, si nos vamos hacia la izquierda, iremos hacia abajo. ¿no? Y lo mismo pasa en este pentagrama. Podría escribir otro grupo de tres negras, pero vamos a empezar con los primeros tres que están en el centro del piano. No nos vamos a ir muy al grave todavía, porque no es muy necesario. Y esto es como un repaso de lo que habíamos visto. Las claves le dan nombre a, eh, a las líneas y los espacios del pentagrama. Entonces vamos a tener acá... Porque aprendí, a, aprendí algo de esto Aprendí algo que es muy Muy bueno Que yo decía el otro día, eh, pero no, ¿cómo no puede ser que no se puede escribir con el teclado? Sí, se puede escribir con el teclado Es que el profesor es distantita <risa> Entonces est Esta nota Se va a llamar Fa Esta nota se va a llamar Sol esta nota se va a llamar LA. Y lo mismo lo vamos a tener acá. Esta nota se va a llamar FA. Esta nocha, nota esta nocha, esta no se, se va a llamar SOL. Y esta nota se va a llamar LA. Lo mismo acá. Nota FA. Nota SOL. Nota LA. Bien. Vamos a poner una línea porque esto está bastante... Así, esto es Fa, esto es Sol, porque está todo bastante torcido. Tengo un problema de, de, de perspectiva. Y esta nota se va a llamar Fa. Sol y La. Bien. Entonces ya tenemos ubicado grupo de tres negras en los pentagramas. Y ya estamos leyendo dentro los dos pentagramas así, no vamos sin escalas. ¿Qué pasa acá que yo puse tres cuartos y eh, no estoy escribiendo nada? No, se puede, esto no puede quedar en blanco. Entonces vamos a aprender un nuevo eh, un, una nueva figura. Eh, así como se escribe una negra, hay un silencio de negra. Y el silencio de negra es uh, un dibujito de este tipo parece una llave, una llave y acá tenemos un silencio de negra un silencio de negra un silencio de negra, que vale exactamente lo mismo que la figura negra un un díganlo conmigo un pulso un tiempo sí Bien, en el próximo video vamos a ver, vamos, ya vamos a, a, a tocar, directamente vamos a tocar con fa, sol y la. Que en este caso, como es tecla negra y tiene ese signo adelante de sostenido, es fa sostenido, sol sostenido, la sostenido. Sí, Siempre son las mismas notas y se llaman igual. fa sostenido, sol sostenido, la sostenido. Bien, bueno, eh, hacemos un repaso otra vez para que no queden dudas al respecto. Teníamos el pentagrama, las cinco líneas acá, que las cinco líneas sin una clave que les dé nombre a las notas, no, esto, cualquier nota que se ponga no tiene nombre, no tiene ubicación, esto es, sería como ponerle la señal de decir, bueno, Vamos por la ruta y decimos ¿Dónde queda tal ciudad? Y queda tantos kilómetros, pero si no tenemos una indicación que nos diga no sabemos para cuánto falta para llegar a la ciudad. Bueno, la clave de sol, la clave de fa sirve para eso, es como poner una señal y decir, bueno, est estas notas tienen, estos espacios y estas líneas tienen este nombre, y tienen esta ubicación en el piano, en la guitarra, en donde sea. La clave de FA es para el grave. Entonces acá vamos a poner. Vamos. Esto es para el grave. Y esto es para el agudo. Agudo. Y que. Vamos a poner. Esto va hacia la derecha el agudo es hacia la derecha derecha del piano uh, de, de, de, de esto es una e Ahí está derecha del piano y esto hacia la izquierda del piano If, uy, estoy escribiendo vez peor <risa> Y izquierda... <ríe> ¡Qué mal que estoy escribiendo! Bueno... Se, pero se entiende. La clave de sol va hacia allá, hacia este lado del piano. Y la clave de fa hacia este lado del piano. Lo mismo que se había escrito abajo. El grupo azul es este grupo de negras que nos queda en el centro del cuerpo. El grupo rojo es el grave. Y por eso nos vamos a la clave de Fa. Y el grupo verde nos vamos más arriba de la clave de Sol. Y es el que nos queda del lado derecho. Justo el primer grupo de negras del lado derecho del que nos quedaba en el centro. Y el otro es el del lado izquierdo. Sí, espero que esto haya quedado claro. Si no me ponen un comentario, me dicen, no entendí nada. Bueno, está bien. Entonces lo volveré a explicar. Eh, Así que este espero que les haya gustado este video creo que por hoy ya está porque en el próximo video sí voy a poner unos pentagramas y vamos a jugar con esto eh, y vamos a hacer canciones vamos a empezar a tocar canciones sí ya vamos a leer con dos pentagramas con clave de sol y clave de fa bien Espero que este video les haya gustado, si les gusta les ponen un me gusta, por supuesto, si, si quieren lo comparten con sus amigos, y bueno, espero verlos en el próximo video, y será hasta luego señoras y señores, adiós.